Hola, hola. Hola, ¿cómo están? Creo que ya ahí estamos al aire, por favor. Entonces, confirmenme. Muy buenas tardes. Buenas, buenas tardes, tardes, Laura. Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Cómo estás tú el día de hoy? Muy bien. ¿Cómo están todos ustedes? Muy bien. Por favor, necesitamos que, que como esta mujer habla un poco, un poco más, <ríe> más pasito que yo, más más bajo que yo, eh, nos confirmen ahí en vivo en el chat que la están escuchando, por favor, bien, eh, hasta escuchar, por favor, Laura. Sí, por favor, confirmenos si el audio está bien, nos están escuchando. Perfecto. ¿Para es? Ahí vemos que Mauricio Serrano dice, hola, estoy pendiente. Perfecto, esto es nuevamente una sesión más de nuestra Academia Seguros eh, Nos encontramos entonces el día de aquí hoy. Laura y yo, para, efectivamente, para que ustedes repasen, aprendan o por primera vez digamos que tengan un primer contacto con Subseguros, ¿cierto? Eso es verdad que es lo que queremos hacer con, con todos ellos. Lo que queremos hacer hoy es hacer una capacitación, saber todo el, el, en la plataforma de Subseguros, entrar a cada módulo, ver cuáles son los puntos importantes de cada módulo, que son pólizas, clientes, cartera, ver como lo más, lo más interesante y lo más importante de cada módulo. Perfecto, y eso, eh, mil gracias, Livardo. ahí estás, hola Libardo, Mauricio, Lina Orozco se están uniendo una vez más para nuestra capacitación en vivo y pues bueno, qué alegría de verdad tenerlos aquí y creo que sin más preámbulo y con 10 personas actualmente en vivo viéndonos, pues creo que vamos a comenzar, ¿vale? Vamos a Entonces déjenme un segundo, vamos a preparar algo por aquí para ustedes para poderles compartir la pantalla, una vez la tengan ahí por favor nos confirman. Y, por supuesto, pues entonces vamos de una vez a ver qué es lo que está pasando con SoftSeguros y cómo se maneja. Por favor, confirmenme que en este momento tienen nuestra pantalla. Hola, Libardo, Perfecto. Etel Aguilar también se ha unido a la capacitación. Y perfecto, creo que ahí estamos entonces, Laura, con nuestra plataforma SoftSeguros. Eh, para que iniciemos una vez, yo creo que es necesario que les muestres desde el inicio a todos nuestros clientes, ¿verdad? Listo, vamos a iniciar entonces. Eh, en este momento estamos en el inicio. También viendo en pantalla, es la pantalla, perdón, es, es el inicio de subseguros que es donde ustedes ven toda la información global de la agencia. Aquí es donde ustedes encuentran las cotizaciones sin cerrar, que son estas. Eh, pólizas pendientes en expedición, que es todo lo que se está desde la agencia, perdón, desde la aseguradora, se está emitiendo eh, pólizas por renovar, que son todas las pólizas que están próximas a vencerse, cartera por recaudar en los próximos 30 días, las tareas, que son todas las actividades pendientes que otros usuarios nos asignan o que nosotros mismos nos podemos asignar, siniestros pendientes, y muestra todos los siniestros que están en proceso, cumpleaños de los clientes en los próximos 5 días, para que ustedes puedan brindarle el mejor servicio a sus clientes. Puedan, aquí pueden ver todos los clientes que están cumpliendo años y poderles enviar una tarjeta, un mensaje, correo. A este lado derecho ustedes encuentran el asistente virtual. El asistente virtual es un, un servicio de obseguros, que le permite a la agencia enviarle los clientes, a los clientes el correo para que ellos estén informados cuando se vence la póliza y cuando tienen pagos pendientes con la agencia. Este es el modelo de nuestro correo, Entonces ustedes aquí pueden ver el nombre del cliente, pueden ver el ramo, la aseguradora, la agencia que es la que está enviando el correo, ustedes la van a poder ver aquí, aquí va a aparecer el logo de su agencia, toda la información de la agencia de ustedes, la póliza y la fecha de vencimiento. Listo, aquí tenemos tenemos los tres botones de respuesta, quiero agendar una cita con mi asesor, si sí quiero renovar mi póliza o no estoy seguro de renovar mi póliza, que son las respuestas que el cliente puede darle a la, a la agencia. Y gracias, Libardo, porque nos acabas de decir eh, que por favor hablábamos un poquito más duro, es porque ella de verdad tiene una voz muy dulce, muy tierna, eh, no todo lo contrario a mí, ¿cierto? Entonces, gracias, Libardo, eh, ya acatamos la, pues, sí, la, la recomendación que nos acabas de hacer. Muchas gracias. Bueno, aquí también tenemos el correo de cartera, tiene el mismo encabezado que vimos en el correo de renovación. Aquí ustedes van a encontrar número de póliza, fecha de límite de pago, valor a pagar y los dos botones de respuesta. Ya realicé el pago o quiero agendar una cita con mi asesor. Todas estas respuestas van a llegar a este panel que ustedes encuentran al momento de ingresar. Entonces acá les dice la respuesta que de cliente. Aquí ustedes pueden ver si el cliente recibe el correo, si ya lo leyó, qué respuesta le dio. Pueden filtrar por aquí por número de póliza o por nombre de cliente. Y desde aquí pueden ver el resumen de los correos enviados, los correos leídos y los correos contestados. Los correos se envían de forma automática. O sea, ustedes no van a, no van a tener que, que estar pendientes de enviar el correo del cliente porque la plataforma lo hace de forma automática. Lo hace. Lo no hace por medio de la fecha de vencimiento de la póliza y por medio de la fecha límite de pago. Y bueno, y como, como efectivamente, mil gracias, pues Laura, por, el, por este preámbulo, efectivamente estamos viendo que se están conectando más y más eh, a nuestra plataforma Softseguros, a nuestras capacitaciones Softseguros, pues aprovechamos para saludarlos, para digamos que darles un minutico más mientras se están conectando. Sin embargo, yo quiero, y Laura eh, pues, también va a hacer hincapié en eso, que eh, este tema está siendo grabado en vivo, pero también va a, ser, eh, va a quedar grabado en nuestros canales de Facebook y de YouTube. Así que no se preocupen si llegan un par de minuticos antes, o un, un par de minuticos después, perdón. Sin embargo, eh, esto lo van a poder ver una vez esté grabado. Estamos grabando en vivo, vamos de 4, más o menos a 5, 5 y 5 de la tarde. Entonces, para todos ustedes, no se preocupen los que están entrando recién, que todo este tema lo van a poder ver eh, posterior a la... Lo grabación. van a poder ver después por la página de Facebook, entonces lo van a poder ver ahí, entonces, todas las dudas que tengan, lo pueden, todas las redes sociales que tenemos, los, los pueden ver. Exacto, ahí está nuestro canal de YouTube también, sí. y aprovechar entonces, pues para decirles que por favor se conecten con nosotros, y efectivamente, pues como bien les decíamos, eh, ustedes pueden llegar dentro de SoftSeguros, dentro de la red eh, Facebook de, de SoftSeguros por la cual estamos transmitiendo actualmente, pero también pues, van a tener disponibilidad de, eh, de este tipo de, pues, de capacitaciones a través de nuestras redes sociales en eh, Facebook, YouTube, Instagram y bueno, les vamos a estar anunciando también un poco más, ¿vale? Así que no se preocupen, por favor confirmenme ahí que todo el audio, la pantalla se está viendo de manera perfecta para que todos estemos en la misma tónica, por favor, ¿vale? Bueno, yo creo que entonces, una vez creo que han entrado un poco más eh, los nuevos amigos que estamos esperando, pues entonces Laura, yo creo que ahora sí darte paso para que continúes con la capacitación. Y hay unos tips muy importantes de los cuales esta mujer les va a hablar para que ustedes, por favor, apunten, tomen papel y hoja, papel más bien y lápiz, Claro. Que exacto, que esta mujer les va a dar unos tips para que le saquen mucho mayor provecho eh, al tema de soft seguros ¿vale? Así que nuevamente vamos a cambiar la pantalla para que ustedes por favor retomen entonces la capacitación. Yo creo que ahí está. Y bueno, una vez más entonces vamos con el asistente virtual para que ustedes puedan tomar, digamos, que eh, nota de todo esto. Entonces, les venía contando ustedes los, los correos del asistente virtual. No los van a tener que enviar de forma manual, sino que la plataforma se va a encargar de hacerlo de forma automática. Como les decía, se toma desde la fecha límite de pago o desde la fecha de vencimiento de la póliza para enviar estos correos. ustedes desde aquí pueden hacer la configuración de los días de anterioridad. Entonces, pueden tener días de anterioridad para la primera alerta en cartera y días de anterioridad para la segunda alerta. Entonces, cuentan a partir de la fecha límite de pago o a partir de la fecha de vencimiento, en el caso de los recordatorios de vencimiento, cuántos días quieren antes de, de esa fecha, cuántos días quieren que, que el cliente esté enterado de cuándo se va a vencer la póliza o cuándo tiene los pagos pendientes para que lo realice. Bueno. Si tienen dudas, preguntas, nos pueden ir escribiendo y las vamos resolviendo. Perfecto. Vamos a pasar entonces a clientes. Y ya estamos entonces en clientes. Ustedes en clientes pueden crear los clientes de ustedes. Cada uno de los clientes tenemos dos categorías que son persona natural y empresa. Entonces vamos a mirar el formulario de persona natural. Ustedes aquí pueden poner el nombre, el apellido, el tipo de documento, número de documento. Está la fecha de nacimiento que como vimos al inicio nos recuerda los cumpleaños de los clientes. Aquí tenemos el perfil social, la página web del cliente. El perfil social son todas las redes sociales que maneja el cliente. Pueden poner los links en, esta, en este campo están todos los datos secundarios que vienen siendo eh, otra dirección otro email otro otra, otro teléfono son estos de aquí una parte muy importante que ustedes deben tener en cuenta es el email principal y el celular principal con esos dos datos a esos dos datos van a llegar el correo de alerta y el mensaje de texto que envía el asistente virtual al cliente entonces desde aquí ustedes pueden agregar otros datos. Aquí está el botón para agregar campos, para quitarlos. Tenemos eh, categorías. En categorías yo recomiendo mucho crear, por ejemplo, si el cliente es nuevo o si el cliente es prospecto. La categoría se crea dando clic en crear, ponemos el nombre, elegimos un color para diferenciar esa categoría. Le damos guardar y venimos a listados y acá podemos ver la, las categorías que ya hemos creado. Entonces, por ejemplo, está familia, amigos. Por ejemplo, los clientes que son familia pueden recibir un descuento especial en las pólizas. Entonces, los debemos, crear, debemos crear esa categoría para tenerlos en cuenta. Está también, aquí están todos los, los permisos para los correos y los mensajes de texto. Entonces, aquí habilitan o inhabilitan los correos para cada uno de los clientes. Entonces, si yo quiero que les llegue el correo, pero no quiero que les llegue el mensaje. O al contrario, quiero que no le llegue el correo porque el cliente casi no usa el correo electrónico, pero si usa mucho el celular, entonces quiero enviarle el mensaje de texto. Aquí tenemos las observaciones, todas las anotaciones importantes que le quieran hacer al cliente. Los archivos digitales, cédulas, arlab, tarjeta de propiedad todos los archivos que le quieran cargar al cliente. Está pólizas, aquí ustedes pueden ver todo el resumen de pólizas que el cliente tiene con la agencia. Yo voy a entrar y aquí voy a ver si tiene pólizas creadas, en qué estado están, las tareas que son todas las actividades que ustedes se pueden programar relacionadas con el cliente. Si de pronto hace falta hacerle una llamada al cliente, hace falta un documento importante, yo le puedo asignar esa tarea a otro usuario para que él esté pendiente de realizarla. Los contactos, aquí podemos crear personas que van relacionadas con el cliente. Por ejemplo, en una empresa puede ser la secretaria, puede ser el representante legal, bitácora de cobro, toda la gestión que se hace con el cliente desde cartera va a quedar almacenada aquí. Y el estado de cuenta, un documento que ustedes pueden generar desde cartera, y enviárselo al cliente para que sepa qué pagos independientes con la agencia. Aquí ya terminamos entonces con el formulario de clientes. Si tienen alguna duda nos pueden ir, ir comentando. Por favor, ir coméntenos que ahí estamos también transmitiendo en vivo para la gente en Instagram. Para que por favor se dirijan entonces a nuestro canal de Facebook. Que en este momento estamos Laura Acevedo y Andrés Toro en vivo respondiendo y enseñándoles un poco más a que en conjunto aprendamos y reforzamos, eh, reforcemos sobre todo, cómo es que se usa el software bien en, la, en, en mi agencia de seguros, ¿verdad? Entonces, para nuestros amigos de Instagram, ahí también estamos. Y en Facebook, por favor, conéctense. Y si no, de todas maneras, si acaban de llegar, recuerden que esto va a quedar, eh, digamos que para la posteridad, en todos nuestros canales, disponible en YouTube y en Facebook como SofSeguros y en Instagram como SofSeguros Latam, ¿ok? Para que lo puedan ver si tienen alguna duda, si de pronto no recuerdan algún paso, ingresan al link y ven de nuevo la capacitación. Justo, ahí está entonces. Aquí entonces, eh, desde Acción, ustedes pueden ver el cliente, lo pueden editar, pueden crearle un usuario, agregarle una tarea y eliminar el cliente. ¿Qué es crearle un usuario de cliente? Es que el cliente pueda tener un usuario y una contraseña para que ingrese a la plataforma. Ahí va a poder ver toda la información que tiene almacenada, como pólizas, documentos digitales, anexos y los pagos que tiene en cartera. Entonces, vamos a mirar cómo se crea el usuario. Entonces, miremos esto. Cuando el, el, la personita, este icono, está en rojo, quiere decir que todavía no tiene el usuario creado. Entonces, yo vengo y le digo acción. Crear usuario. Este entonces le digo Crear usuario. Aquí me dice qué usuario. El usuario en general es la, la cédula del cliente, o sea, el documento de identidad. Yo le puedo poner una contraseña o le puedo decir a la plataforma que se la asigne. Aquí le digo el correo. Debo poner el correo del cliente. Le puedo poner el celular para que le llegue el mensaje de texto también con el usuario. Y le doy crear. Aquí me dice el cliente puede ver ahora sus pólizas y pagos. Doy ok. Listo. Ya el cliente le va a llegar un correo donde le va a decir que tiene un usuario y una contraseña que le ha habilitado la agencia demo agencia de seguros para que él pueda ingresar a la plataforma y pueda ver todas sus pólizas, pueda ver todos sus archivos digitales eso es muy importante, Laura, y es, y es importante recargarse los, a, todos nuestros, eh, a todos nuestros usuarios y clientes y los que también eh, están como próximos a, a empezar a probar y a usar seguros que eh, es una funcionalidad que los libera a ustedes de, mucha, de mucho trabajo operativo porque eh, de, digamos que descarga eh, una facultad, una facilidad para que sus clientes, todos sus asegurados pues puedan consultar sin ni siquiera tener que llamarlos a ustedes pues el estado de algunas pólizas, el estado de cartera, ¿cierto? Entonces, eso es un tema que sirve mucho y que se hace de manera muy rápida y muy automática a través de nuestra plataforma SoftSeguros, Así que, por favor, úsenlo y recuerden que SoftSeguros está para facilitarles la vida. Entonces, con este usuario y esta contraseña, ustedes pueden, pueden darle un mejor servicio al cliente porque ya ustedes, ya hay clientes a dar cuenta de toda la información que tiene, si tiene del archivo digital ya no va a tener que llamarlos a ustedes envíeme eh, mi póliza el correo sino que él mismo va a poder descargar y la va a poder tener ahí disponible las 24 horas aquí tenemos los contactos y las tareas entonces las tareas ustedes las pueden crear desde acá, acción, agregar tarea le puedo poner aquí solicitar el documento de identidad le pongo una fecha de finalización para que el usuario que le voy a asignar la tarea sepa cuándo debe estar lista la tarea. Esta fecha de alerta de vencimiento es la que le dice al, al usuario, le recuerda cuándo se le va a hacer la tarea para que esté pendiente de realizarla. descripción es como un, un, un detalle de qué debe hacer el cliente con la tarea. Aquí asignado por es el usuario que está creando la tarea y a quién se la vamos a asignar. Aquí entonces al usuario que va a dirigir a la tarea. Le damos guardar, listo, allá nos canto de la tarea creada. Libardo, creo que estaba haciendo, no sé si Libardo nos puedes contestar ahí en vivo. Eh, eso era una pregunta, está, está, acabas de decir, estoy obligatoriamente se tiene, o esto obligatoriamente se tiene que hacer, me imagino que es lo que quisiste decir. No sé si es una pregunta o estás afirmando. Entonces, por favor, Libardo, ahí nos contestas. Mientras tanto, sí. Bueno, si es una pregunta, Libardo, le, eh, le contesto de una vez, le digo que no es obligatorio, es una opción que les da Subseguros a ustedes para que le den un mejor servicio a sus clientes, pero no es obligatorio, o sea, no es obligatorio crear el usuario de clientes si ustedes lo desean hacer. Ok, ok, gracias, gracias Libardo por tu pregunta. Bueno, les recuerdo también que Subseguros tiene... Tiene la opción de exportar a Excel toda la información de ustedes. Entonces pueden exportar a Excel desde acciones globales, pueden administrar el asistente virtual de forma global. O sea que si quiero que de una vez todos los clientes queden con los, con los correos activos y los mensajes, pues lo puedo hacer desde acá. Ahora vamos entonces con los filtros. Pueden filtrar por texto, fecha de cumpleaños y categorías. Y pueden filtrar por el nombre y por el documento de identidad del cliente. Si tienen preguntas hasta ahí, por favor nos, nos van compartiendo las preguntas para irlas resolviendo antes de pasar a, a pólizas. Perfecto, por favor cuéntenos qué tal les ha parecido este módulo de clientes y vamos entonces a inmediatamente empatar con nuestro módulo de pólizas. El módulo de pólizas. Ustedes desde aquí pueden ver las tareas que tiene cliente creadas. Aquí ustedes pueden ver qué nombre tiene la tarea, quién fue el usuario que la asignó y cuándo se determina la tarea, que es la fecha de finalización. Y aquí vamos entonces con pólizas, que es uno de los módulos más importantes que tiene Seguros Desde aquí administramos todas las pólizas, son pólizas colectivas, pólizas agrupadoras y pólizas individuales. Las pólizas agrupadoras son pólizas que el cliente puede crear, perdón, que la, eh, la agencia puede crear, y son pólizas donde va una póliza principal, que va amarrada, tiene pues unas pólizas hijas, que son las que van ligadas a esa póliza principal. Vamos a mirar un modelo de esa póliza, que es esta de acá. Entonces este es el modelo, está la póliza principal, ustedes aquí pueden ver el número de póliza principal, aseguradora, ramo, nombre del tomador documento de identidad, fecha de inicio y fecha de fin. Luego vamos a mirar pólizas hijas. Ustedes desde aquí pueden crear todas las pólizas que van ligadas a esta póliza principal. Entonces desde aquí yo la creo, le digo crear. Aquí ya me sale el formulario para crear esa póliza hija. Tenemos también archivos. Ustedes desde las pólizas eh, agrupadoras pueden cargar archivos en general y el estado de cuenta, aquí también pueden ver el estado de cuenta que se genera desde cartera, que le muestra todo el resumen de pagos que tiene la, la póliza agrupadora. Entonces vamos a mirar cómo se crea una póliza, vamos a mirar entonces la póliza individual. Esta póliza individual tiene este, este formulario, es muy fácil de llenar, ustedes aquí pueden poner el número de póliza, el riesgo, que es placa en autos, dirección en hogar, documento de identidad, en vía salud y cumplimiento. Están los estados de la póliza, que son vigente, no renovada, expedición, devengada, cotización y cancelada. Son seis estados que maneja la plataforma. El vigente, que es cuando la póliza está en curso, o sea, tiene fechas actuales. No renovada, es cuando el cliente al momento que se llega a la fecha de renovación de la póliza decide no seguir con ella. Entonces la dejamos en estado no renovada y la podemos retomar el próximo año. Expedición es cuando la aseguradora está en proceso de emitir la póliza. Entonces en ese tiempo que se queda esa póliza en ese, en ese estado de emisión se dejan en estado de eh, expedición. De es cuando hacemos la renovación. En subseguros al momento que se hace la renovación la póliza anterior queda en estado devengada Y la póliza nueva, la vigencia nueva queda en estado vigente. Cotizaciones, cuando se inicia el proceso con la póliza, ustedes pueden poner la póliza como cotización, cargar la cotización como archivo y hacerle el seguimiento a esa cotización desde el inicio, que les muestra todas las cotizaciones que están pendientes. Y cancelada, que es cuando el cliente antes de la fecha de renovación decide no seguir con la póliza. Aquí tenemos los vendedores de la agencia, las aseguradoras, Seguramente las deben crear ustedes con toda la información, el ramo, más info es un botón que les permite poner la información adicional, tipo de auto, en el caso pues del ramo autos, tipo de auto, marca, clase, modelo, motor, está también el código fasecolda que les trae toda esta información. les trae toda la información, está el cliente, yo desde aquí puedo buscar el cliente si ya lo tengo creado y desde editar cliente lo puedo, lo puedo actualizar o lo puedo crear en caso de que no esté creado el cliente, tenemos la prima, la prima neta, está el, el porcentaje de IVA que viene establecido desde el ramo, pero desde acá también lo podemos editar, entonces yo lo puedo poner aquí que es el 19%. Casos de expedición, el valor del IVA me lo va a calcular aquí, yo le digo autocalcular, si no, pues lo puedo editar, también puedo editar ese valor del IVA. El total, está el porcentaje de comisión de la agencia, que se define también desde el ramo, está la participación, esta participación es el porcentaje sobre el cual se calcula la comisión, está el 100% de la prima, está el, el, el valor de la comisión, Fecha de expedición de la póliza, fecha de inicio y fecha. De inicio. Aquí tenemos formas y medios de pago. Entonces les comparto esta actualización que, que se hizo la semana pasada, que es formas de pago y medios de pago. Entonces aquí definen cómo va a pagar el cliente y por qué medio va a realizar el pago. Están las categorías, recomendaciones de categorías en pólizas. Eh, Categoría renovada y categoría de póliza nueva, para que lo puedan identificar fácilmente. Información detallada de la póliza. Aquí es donde vamos a encontrar nombre del tomador, eh, nombre del asegurado, con los documentos de identidad. Relación de contenidos y accesorios. Es donde ustedes van a poder poner toda la información adicional del riesgo. O sea, eh, número de motor, número de chasis y las observaciones que son todas las anotaciones importantes yo quiero que yo quiero que en este en este momento eh, todos nuestros asistentes vayan tomando muy atenta nota y por supuesto por haber estar pues por estar participando con nosotros aquí en vivo y en directo para nuestras capacitaciones a partir de lo que estamos haciendo desde Academia Softseguros pues sepan que las personas que en este momento nos están viendo y que por favor nos envíen un mensaje por Inbox, por nuestro fanpage de Inbox, pues van a participar por un premio, por un obsequio muy especial, aprovechando que estamos en el mes del amor y la amistad. Entonces, en vivo y directo les, les estoy diciendo, los que estén aquí en este momento, denle like a este video en vivo y por favor envíennos sus datos, todos sus datos completos, por favor, el correo electrónico laboral, el teléfono de contacto, estén en el país que estén. Y el nombre completo, por favor, van a participar entonces tanto para clientes como para los que no son clientes aún de Softseguros, van a poder tener un obsequio muy especial que más adelante van a conocer de qué se trata. Pero entonces es necesario hacer like en este momento al video y que nos envíen su nombre completo, el correo electrónico laboral y el teléfono independientemente del país donde estén. ¿okay? Entonces vamos a, a continuar, vamos con una parte muy importante que es la parte de información de, de pagos. O sea, vamos a crearle los pagos a la póliza. Entonces me voy a salir y vamos a buscar una póliza que todavía no tenga pagos asignados. Entonces vamos al filtro más le digo que una póliza que no tenga pagos. Desde aquí vamos a mirar, información de pagos, hay dos opciones, crear un pago cuando es de contado y crear varios pagos cuando se hace una financiación o cuando se va a hacer un pago fraccionado. Entonces vamos a mirar esta opción, crear varios pagos. Pongo el número de cuotas, pongo el periodo del pago, cada mes, cada dos meses, cada tres meses, Pongo la fecha de pago, saca cuánto va a pagar el cliente, vamos que va a pagar los 22 de cada mes. Y el valor a pagar. Entonces la plataforma me divide este valor total de la póliza entre las cuotas que estoy colocando. Entonces le coloqué 5 y me dice son 92.217 por cada, por cada cuota. Y aquí le damos entonces guardar. Entonces miren que ya nos quedan las cinco cuotas creadas, nos las divide en el número de meses y nos da la fecha para cada mes. Cada fecha, en cada fecha la plataforma nos envía la alerta para que estemos pendientes de, de, de realizar el cobro de esos pagos. Aquí están entonces los botones de acción que nos permiten editar el pago, eliminarlo y nos permiten también retroceder el pago en caso de equivocarnos. Estos pagos ya están disponibles en cartera automáticamente ya los creo ellos quedan en cartera para que nos vamos vamos haciendo seguimiento están los anexos los anexos son las modificaciones que hacemos a la póliza entonces en el caso de, de, de que haya un aumento del valor asegurado o que haya una inclusión o una exclusión en una póliza yo puedo crear el anexo aquí está el riesgo que viene definido desde la póliza principal. Fecha de expedición, fecha de inicio y fecha de fin. Está la prima, que es el valor de la modificación. Los gastos de expedición, también le puedo poner gastos de expedición a los anexos. Y aquí entonces yo le voy a decir guardar. Aquí la plataforma me pregunta, ¿desea crear el pago correspondiente a este anexo? Le voy a decir continuar para que ella me cree el pago que necesito para el anexo. Entonces le pongo una fecha límite de pago en que ella me dice es el anexo 1, que y el valor a pagar es de 174 mil pesos. Entonces yo le digo que si lo creemos para que ya me quede entonces disponible en, en cartera. Entonces mírenlo aquí. Ya estando acá en información de pagos, pasa cartera. Desde acción, ustedes pueden editar el anexo, eliminarlo, generarle una remisión, cargarle archivos, el certificado puede ser, y visualizar los archivos. Están los archivos digitales de la póliza, entonces es póliza física, carátula, las tareas que son todas las actividades que se pueden programar relacionadas a la póliza, las remisiones. La remisión es la cuenta cobro que tiene toda la información de la póliza. Entonces yo aquí... Cuando ya creo toda la información principal, que es esta que tenemos acá, yo le digo guardar y seguir editando. Y le digo generar remisión. Entonces aquí la plataforma me va a preguntar, ¿está seguro que desea eh, generar la remisión en media hoja o en hoja entera? Entonces en media hoja me sale el formato pequeño, donde voy a tener las, la remisión copia y original. Entonces miren que esta remisión tiene toda la información de la agencia, aquí, ve, aquí vendría el logo de la agencia, el logo de ustedes. Aquí viene toda la información de ustedes, que es la agencia, la información del cliente y toda la información de la póliza. Con eso ustedes pueden decirle al cliente qué producto está adquiriendo, cuándo se le va a hacer la póliza y cuándo debe realizar el pago. Y va a quedar entonces disponible aquí en, en, en remisiones. Por aquí... Hay dos preguntas muy interesantes. La primera dice así. Alejandro Jaramillo nos pregunta. Pregunta, ¿cuándo voy a cuando voy a descargar información de plantilla de SOAT? El campo de asegurado está nombre y apellidos en un solo campo, ¿cierto? Mientras que en el de clientes, el de clientes cuando subí mis clientes por primera vez, estos están separados. ¿Qué conflicto crea esto al subirlos de SOAT? Creo que no presenta ningún conflicto, ¿verdad? No, no presentaría ningún Igual el cliente queda, queda cargado con el nombre y con el apellido. Eso no va a generar ningún conflicto al momento de consultar la póliza o al momento de consultar el cliente. Y Rafael Viña nos pregunta, cuando creo una póliza registro su prima anual según cotización recibida, pero al recibir la póliza debo registrar el número de póliza y el número de la factura. ¿Dónde registro la factura del cliente? Rafael, confírmeme porfa, ¿cuál es el, la factura? O sea, ¿viene siendo un recibo de caja? Puede ser, exacto. En este caso, Rafael, tenemos como dos interpretaciones. Pues básicamente, subseguros, eh, factura es de cara a las aseguradoras, ¿cierto? A las ¿cierto? aseguradoras. Tu comisión de cara a las aseguradoras, pero de cara al cliente o a tu asegurado... Tenemos el recibo de caja. Exacto. El recibo de caja también tiene un consecutivo. Entonces, por favor, confírmeme cuál es la factura para ustedes. Para yo entonces, responder la pregunta y ver un ejemplo. Tenemos un ejemplo. Gracias, Rafael. Gracias, Alejandro, por sus preguntas. Aquí tenemos entonces bitácora de cobro, donde pueden ver toda la gestión que se hace desde cartera con las pólizas y las observaciones. Las observaciones es, un nuevo, es una actualización que se realizó las, eh, hace una semana donde ustedes van a poder hacerle observaciones a la póliza, entonces por ejemplo yo necesito hacerle una llamada al cliente porque resulta que hay que renovar la póliza, entonces yo le hago la observación, voy a salir de aquí de la póliza y vamos entonces al botón acción y le decimos Añadir observación. Aquí vamos a poner entonces. Camana el cliente. Para preguntar acerca de la renovación. Le damos añadir y listo. Ya nos queda entonces la observación hecha en la, en la póliza. Vamos a mirarla cómo nos queda dentro de la póliza. Acá está el usuario que generó la, la, la observación, cuál fue la observación que se le hizo a la póliza, cuándo fue la, la fecha de creación y en qué estado se encontraba la póliza en ese momento. Aquí la alerta que me acaba de salir es porque no le he creado pagos a la póliza, entonces la plataforma me los crea de forma automática. Entonces, continuar. Aquí me dice cuánto es el valor total de la póliza, cuándo es la fecha límite de pago. Y aquí le digo entonces guardar. Sería un, un solo pago. Pero ahí me queda entonces almacenado. Están muy juiciosos, les cuento que están muy juiciosos. Llevamos más de 10 inscritos ya por nuestro inbox. Nos han mandado sus datos. Recuerden que es nombre completo, correo electrónico laboral, y el teléfono, independientemente de donde estén ubicados, eh, en, sea en Colombia, sea en México, sea en Perú, Panamá, Argentina, ¿cierto? Entonces recuerden enviarnos los datos y felicitaciones a las 10 personas que se han registrado hasta el momento. Gracias. Aquí entonces estamos en acciones globales. Desde acciones globales ustedes pueden generar remisiones por cliente. O sea, si el cliente tiene 5 pólizas, yo le puedo generar una remisión con esas 5 pólizas. Exportar a Excel toda la información de pólizas y de anexos. Aquí está el historial de anexos y el historial de riesgos asegurados. Tenemos entonces el filtro más. El filtro más me, muestra, me, me permite hacer una búsqueda avanzada. Entonces, puedo buscar si la póliza es renovable o no es renovable, a la aseguradora que pertenece, los ramos de la, de la póliza, a qué ramo pertenece la póliza a qué vendedor, cuál estado tiene la póliza. Entonces aquí puedo buscar las pólizas. Aquí entonces hacemos énfasis en la parte de los estados de vengada y en la parte del, del estado cancelada. Cuando yo dejo mi póliza en estado de vengada o cancelada, ya no va a aparecer en la primera vista de pólizas. Deben entonces, si la póliza no aparece, deben venir a estados y filtrar por devengada y cancelada, para que aparezcan esas pólizas que ya se renovaron, que son las vigencias anteriores, y pues yo las quiero ver, entonces las busco por esos estados y las puedo visualizar, que son las canceladas y las devengadas. ¿Por qué? Porque las pólizas que se muestran en este momento, al momento de entrar al módulo de pólizas, son las que están vigentes, las que están en cotización y las que están como no renovadas. El resto de estados se encuentran ocultos, entonces ustedes deben eh, filtrar para que vuelvan a aparecer esas pólizas, pero la información no se pierde, siempre se mantiene. Aquí tenemos el tipo de póliza, la sede a la que pertenecen esas pólizas, si tienen archivos o no tienen archivos adjuntos, las categorías que ya le he creado a las pólizas y aquí entonces podemos ver si la póliza tiene o no tiene pago, pagos creados. Acá le damos buscar. Y nos saca la información que, que tenemos en el filtro. También tenemos el filtro de producción, que nos filtraría por fechas de inicio de la póliza, por vencimientos, fecha de creación y fecha de expedición de la póliza. Desde aquí pueden buscar por cliente, número de póliza y... y Documento de identidad de cliente. ¿Por? Perfecto. Hay una, mira y discúlpame, hay una pregunta muy importante, eh, Laura, que nos hace Daniela Ortiz Cerna. Eh, dice, por ejemplo, creo una póliza de autos y le ligo la de autos para tenerlo presente en mis próximos vencimientos, así no, no venga conmigo asegurado. Eh, yo creo que es un tema que se podría resolver desde tareas, ¿cierto? Eh, entonces... No sé cómo le podríamos responder en este momento, Laura, a, a nuestra amiga Daniela, que está en este momento ahí preguntando el tema de vincular esa información. Pero en el mismo momento, Daniela, ya vamos a responder la pregunta. Atenta, Daniela, ahí para que todos aprendamos a partir de la pregunta que está haciendo Daniela, que es muy importante, ¿cierto? Bueno, en ese caso, Daniela, vamos a crear una póliza y la vamos a dejar en estado cotización, ¿cierto? El cliente todavía no está con nosotros, entonces, está todavía no en es cliente de nosotros, sino que es una oportunidad. Entonces, le vamos a poner estado cotización, ¿cierto? Y ya creamos la póliza. Vamos a buscar el cliente. Le vamos a poner la prima. No, lo dejamos sin prima. Dejamos la prima en cero porque apenas estamos cotizando. Y le damos guardar y seguir editando. En este caso, vamos a crear una tarea para estar pendiente de cerrar la cotización. Entonces, creamos la tarea. Ponemos entonces el nombre de la tarea. Ponemos la descripción, fecha de finalización, fecha de alerta y le damos guardar. Creo que adicionalmente si te vas a datos de póliza Laura, se me ocurre a mí que le podríamos poner entonces una categoría donde los vinculemos como oportunidades o prospectos, ¿cierto? Podría ser entonces también una de Aquí entonces vamos a crearle la, la categoría. Perfecto, colocamos el color y le damos guardar. Ahí ya tenemos la, la categoría creada. En este caso yo creé la póliza en estado cotización porque el cliente todavía no es cliente mío, sino que es una oportunidad. Entonces yo creo el cliente y le pongo esa categoría. Aquí, a este cliente, por ejemplo, yo le puedo decir, bueno, todavía no es mi cliente, pero lo quiero tener ahí presente para cuando... Cuando le vaya a renovar la póliza, entonces le digo crear categoría y también le voy a poner la categoría prospecto. Yo ya aquí la tengo creada, entonces lo que voy a hacer es vincularla. Acá le pongo prospecto. Entonces pues aquí ya tengo el cliente con la categoría y lo mismo la póliza. Entonces ya sé que cuando, ese, cuando traiga ese cliente voy a tener en mis pólizas esa cotización porque todavía eh, estoy pendiente de cerrar ese. Perfecto Daniela, pues esperamos que haya quedado bien resuelta tu duda. Y Mauricio Serrano dice, eh, una póliza que no se renueve, ¿qué hay que hacer? Una póliza que no se renueve, o sea, una póliza que se cancela. Que no se renueve, es decir, que se cancela Mauricio, o finalmente que, que, no, que su vigencia no se renueva. Si no se renueva, o sea, si el cliente decide no renovarla, entonces la dejamos en estado no renovada. Y después, digamos, al siguiente año... Yo puedo filtrar por, por no renovadas y puedo empezar otra vez a retomar esos clientes. Entonces le puedo decir acá más, estados, y le puedo decir no renovadas. Acá selecciono, le doy buscar y listo. Aquí me van a aparecer todas las políticas que están en este estado, en estado no renovadas para retomar los clientes el próximo año. Bueno, ¿qué otras dudas tienen aquí en el módulo de pólizas? ¿Comentarios que tengan? Por favor, díganos sus comentarios aquí en este momento. Aprovechemos que estamos con Laura para que los podamos resolver. Y finalmente, entonces, seguir viendo los otros módulos que también son muy importantes dentro de Subseguros. Vale. Bueno, entonces aquí, eh, como les decía, pueden empezar a mirar la, la, nueva actual, la actualización que es añadir observación. Es muy útil, es algo que ustedes pueden, pueden ir haciendo, o sea, ir mirando toda la gestión que se hace con las pólizas. También está añadir tareas, que es donde ustedes pueden, desde, desde afuera de la póliza, pueden crearle una tarea y les va a quedar vinculada. Lo mismo que hicimos ahorita dentro de la póliza pero lo van a hacer ya desde afuera, desde el botón de acción. También pueden realizar la renovación de las pólizas, entonces aquí vamos a ver cómo se hace la renovación. Acá le decimos estados, estado vigente. Entonces vamos a renovar esta póliza, ¿cierto? Entonces acá venimos al botón acción y le decimos renovar. La plataforma me indica cuántos días faltan para que eh, la póliza llegue a la fecha de vencimiento. Entonces en este caso yo le voy a decir que la quiero renovar. ¿Qué pasó entonces en este caso? La póliza anterior ya quedó en esa delgada, o sea ya quedó eh, vencida. Esta es la póliza nueva. Yo a esta póliza le puedo realizar eh, cambios, puedo cambiarle la aseguradora, el ramo, el riesgo si es el caso, las vigencias ya las ha cambiado, la plataforma se encarga de cambiar las vigencias, pero en caso de que sean diferentes ustedes también las pueden editar. Y pueden entonces realizar, empezar ya a realizar todo el proceso con la póliza, crear el pago, cargarle los archivos, y ya esa es la que va a quedar vigente. La anterior, si yo eh, filtro por el estado de vengada, también me va a quedar ahí dentro de, dentro de las pólizas. Nunca se pierde la información de las pólizas de vengadas. O sea que ustedes las pueden... Todos los estados. O sea, todas las pólizas que yo tengo creadas con otros estados. Ok. Como vamos un poco, digamos que cortos de tiempo, vamos a tratar entonces de responder las preguntas si nos las hacen por interno, que veo que nos están preguntando cosas muy interesantes, vamos a tomar entonces nota de esas, de esas preguntas y lo vamos a responder posterior a, a esta capacitación en vivo, eh, por el interno o de manera pues ya eh, telefónica con cada uno de ustedes, para que podamos ver entre todos eh, el resto, de, digamos que de, de toda la plataforma que falta, ¿vale? Vamos entonces con tareas. En tareas pueden crear todas las actividades que van relacionadas a una póliza, a un cliente, a un siniestro. Entonces le damos crear tarea. Colocamos entonces el título de la tarea. Solicitar. Ponemos la fecha de finalización, fecha alerta de vencimiento y la descripción. El usuario que está asignando la tarea y a qué usuario se la vamos a asignar. Le damos guardar y ya nos queda entonces la tarea creada. Va a quedar en asignadas por mí porque yo soy la que estoy creando la tarea, ¿cierto? Entonces, como se la estoy creando a otro usuario, el otro usuario va a recibir en ese momento que yo creo la tarea un correo que le va a decir que, es que se le está asignando una tarea, cuándo es la fecha de finalización y todo el detalle pues, de, esa, de esa actividad que le hemos que le he puesto. En mis tareas están todas las tareas que otros usuarios me han asignado a mí. Está terminadas que es donde vamos a encontrar todas las tareas que ya se finalizaron y aquí vamos a encontrar el resumen de todas las tareas que ya están creadas en, en la plataforma, o sea que me han creado y que yo le he creado a otros usuarios para tener como el, el seguimiento. Y aquí tenemos el filtro, entonces ustedes desde aquí pueden buscar el nombre de la tarea. Entonces, por ejemplo, llamar al cliente. Todas las tareas que tienen este motivo me van a aparecer acá. Y aquí se las he asignado, si me las han asignado a mí también me van a aparecer. Hasta ahí, ¿qué dudas tienen? por compartan compártanos dudas para ir resolviendo ahorita finalizando. Aquí hay, aquí hay unas, unas dudas muy interesantes que nos están preguntando, sin embargo vamos a ir contestando de manera textual mientras seguimos avanzando entonces en la capacitación en vivo y recuerden que estas capacitaciones en vivo las vamos a hacer semana tras semana y próximamente vamos a, a intensificar entonces la capacitación en uno de los módulos en particular para que ustedes vean muy al detalle de qué se trata y cómo funciona seguros para cada una de estas digamos que los requerimientos y, y, de, y, de, y de las metodologías que ustedes Funcionan dentro de sus agencias de seguros. Vamos con cartera. Carteras es uno de los módulos donde ustedes pueden hacer todo el seguimiento de los pagos de los clientes. Entonces ustedes aquí van a encontrar cuatro pestañas que son los cuatro procesos que realiza el pago. Para bueno, ya estar entonces eh, ya en comisiones recibidas finalizaría el proceso con el pago. Entonces, el primer, la primera pestaña que encontramos es por cobrar. En por cobrar van a encontrar todos los pagos que todavía no se han realizado, o sea, el cliente no nos ha pagado ese dinero. Entonces está. Este pago me dice que me deben 100 mil pesos. Me deben 100 mil pesos. Entonces le digo acción, recaudar en oficina, si necesito recibo de caja, o sea, si necesito darle al cliente un soporte de ese pago que está realizando en mi oficina y me está dando el dinero en efectivo, entonces yo le digo recaudar en oficina, son 100 mil pesos que el cliente me está pagando, la fecha de recaudo y la forma de pago. Le voy a decir que fue en efectivo y le doy guardar. Aquí me pregunta si deseo imprimir el recibo de caja, solamente el original o si quiero una copia de ese, de ese recibo. Entonces aquí nos sale el recibo de caja, sale entonces con toda la información de la póliza, cuánto está pagando el cliente y cuánto queda debiendo el cliente de esa, de esa póliza. Aquí está toda la información del cliente y toda la información de la agencia. Aquí van a encontrar el logo de ustedes. Y está también la opción de recaudar en aseguradora, que es cuando el cliente paga directamente en la compañía, pero pues yo también debo hacer el registro de ese pago. Entonces le digo recaudar en aseguradora, recaudar todo, pongo la fecha en que el cliente realizó el pago en la aseguradora y el código de erradicación. Esto es un dato importante para que lo tengan en cuenta. El código de erradicación es el número de recibo que me da a mí la aseguradora, Número, ese número de consignación yo lo pongo en este campo o puede ser también un consecutivo que ustedes quieran llevar de forma interna y le decimos guardar, entonces ese consecutivo se mantiene cuando yo vaya pasando por cada pestaña voy a poder ver el historial que va haciendo el pago y aquí vamos a pasar entonces a por pagar aseguradora que es cuando yo recaudo en oficina ese dinero que tengo en mi oficina lo debo pagar a la aseguradora es aquí puedo ver toda la todo el, como todo lo que le debo a, la, a cada compañía. Entonces, cuando realizo el pago le digo acción, recaudar en oficina. Pongo lo mismo, el código de erradicación y le doy guardar. Y aquí ya pasa entonces a comisiones por cobrar. En comisiones por cobrar, ustedes están atentos. Cuando la compañía envíe la planilla de comisiones, ustedes realizan esta conciliación de comisiones. Que yo yo lo que hago aquí es acción comisional. Entonces, la compañía me pagó a mí 92.100. Le digo valor recibido, fecha en que, se, en que realizaron el pago de esa comisión y le doy guardar y de aquí ya paso entonces a comisiones recibidas donde se encuentra todo el historial de las comisiones que ya me han pagado me ha pagado cada compañía vamos a ver entonces desde acción eh, la pestaña bitácora bitácora de cobro que en cartera se llama observación ya o sea que yo aquí hago la observación y que en la bitácora de póliza y de cliente es donde yo hago toda la gestión de pagos está donde voy a poner eh, por ejemplo, el cliente paga mañana. Pongo la fecha en que el cliente va a pagar y le doy guardar. ¿Cierto? Entonces el pago estaba para hoy. Pero resulta que el cliente dijo que no, que me iba a hacer el lunes el pago. Entonces yo le digo cuándo va a ser la nueva fecha de pago para que me quede entonces ya grabada en bitácora y yo sé cuándo debo nuevamente realizar el, la gestión con el pago. Entonces ya esto me queda en bitácora de póliza o bitácora de cliente. Desde acción también podemos entonces eliminar el pago. Desde por pagar aseguradora también está la pestaña de observación. También pueden hacer observaciones desde por pagar aseguradora. Y ya aquí tienen el botón de información, donde van a poder ver si se hizo recaudo en oficina, cuánto se recaudó en oficina y en qué fecha Miren que van llevando toda la trazabilidad del pago. En acción también tienen el botón de información. Aquí ven cuando, la, cuando se realiza el pago en aseguradora y ya en comisiones recibidas también pueden ver la información. Desde acciones globales ustedes pueden generar, eh, exportar a Excel toda la información de, de cartera, pueden generar el informe de cartera que les muestra todo lo que tienen por cobrar, pueden generar el estado de cuenta, que fue el documento que les hablé en, en la pestaña de clientes, y pueden realizar pagos de, de varias pólizas, digamos recaudar en oficina varios pagos o en aseguradora. Entonces lo selecciono, vamos a hacer el ejercicio con, con el recaudo en aseguradora. Entonces selecciono por ejemplo estas dos pólizas y le digo acá en acciones globales recaudar en aseguradora. Entonces pues aquí me dice que son estos dos pagos que voy a recaudar, me da el total y me da código de erradicación que también lo debo de poner y le doy guardar. desea recaudar todos los pagos seleccionados? Sí. Listo, entonces, estos dos pagos van a pasar a, a, por, a comisiones por cobrar, porque ya lo recaudé en aseguradora. Y desde aquí genero en entonces el, el estado, de, de estado de cartera. Entonces vamos a seleccionar. Primero vamos a buscar el cliente. Que sea el mismo cliente. Las pólizas deben ser del mismo cliente para poder generar el estado de cuenta. Entonces selecciono el cliente. Digamos que son estos dos pagos que quiero que salgan en el documento. Y le digo acciones globales, generar estado de cuenta. ¿Está seguro que desea generar el estado de cuenta? Sí. Entonces mírenlo aquí. El estado de cuenta me dice. A qué póliza está relacionada al pago, cuál es la cuota a pagar, cuál es el total de la prima, cuánto se ha pagado y cuánto está pendiente por pagar para que el cliente se enterado. Y es el filtro más. Ustedes pueden filtrar por aseguradora, por vendedores, por días vencidos en cartera, por estados de póliza y por ramos. Deben tener en cuenta que los pagos de las pólizas que se encuentran en cancelada y en devengada no van a estar visibles en cartera, entonces deben filtrar por estados para poder ver esos pagos, porque no van a estar visibles al momento que ustedes ingresan a cartera, porque como les decía, los pagos que están visibles son de las pólizas vigentes, los pagos de las pólizas de devengadas y canceladas se ocultan, entonces los deben filtrar. Por comentan hasta ahí qué dudas tienen para ir resolviendo. Creo que para todos los que están presentes eh, es muy importante que, que, que lean unos comentarios que está dejando eh, nuestra, digamos que nuestra líder comercial, Paola Orlandón. Ella está ahí contestando también cada una de sus preguntas, así que por favor aprovechenla. Nosotros por término, en términos de tiempo pues estamos un poco cortos, sin embargo vamos a ir contestando cada una de las preguntas eh, bueno, yo sé que todos quieren que les contestemos de una vez, pero tengan paciencia que vamos a ir contestando de una vez todas las preguntas, así que atentos a mirar los comentarios. Vamos entonces con informes. En informes ustedes pueden ver el comparativo de pólizas nuevas, renovadas y canceladas, renovaciones versus comisiones, producción por aseguradora, producción por ramos, producción por clientes y los siniestros. Entonces vamos a mirar el primero. Que es el de pólizas renovadas, nuevas y canceladas. Entonces aquí pueden ver qué pólizas, qué valores, o sea, en qué, en qué valor tuve renovaciones, o tuve pólizas nuevas, o tuve pólizas canceladas. Entonces puedo filtrar por fecha, fecha de inicio, fecha de, final, de, de fin de la información que quiere obtener. O sea, en qué periodo de tiempo quiere obtener esa información. Puedo ver entonces, aquí puedo decir que voy a mirar las pólizas nuevas. Aquí me dice en marzo tuve 4.760.000 en pólizas nuevas y en septiembre tuve 1.120.000 en, en pólizas nuevas. En renovadas, ¿cuánto, cuánto valor tuve de pólizas renovadas? Y de pólizas canceladas, ¿cuáles fueron mis pólizas canceladas en cada mes? Y aquí abajo ya tienen un informe más detallado. Entonces, este informe lo pueden descargar en Excel, pueden descargar también los gráficos. Renovaciones versus comisiones, cuál fue la, la comisión que obtuve por las renovaciones que se realizaron en cada mes. Producción por aseguradoras, cuáles son las 10 aseguradoras con más producción, si las pueden ver. Y aquí van a tener ya el, el informe detallado. Producción por ramos, ¿cuáles son los 10 ramos con más producción? Producción aseguradoras versus ramos, o sea, ¿con qué aseguradoras y con qué ramos de esas aseguradoras manejo más producción? Producción por clientes, los 10 clientes, más producción con la agencia. Vamos entonces con la pestaña más, ustedes en la pestaña más van a poder encontrar archivos, siniestros, la facturación, diligencias que son muy importantes y la configuración de la agencia, que es donde ustedes van a poder crear los vendedores. Desde aquí ustedes van a poder eh, registrar sus vendedores, que vienen de la agencia, con el nombre, la cédula, el teléfono, el celular, el email. Aquí van a poder poner tipo de persona, si es natural o jurídica, esa agencia. Y van a poder eh, poner el porcentaje de participación que va a tener el vendedor sobre la comisión de la agencia o sobre la, la prima de la póliza. Voy a aclarar, eh, aclarar esos dos conceptos. ¿Qué es comisión sobre, sobre agencia? Es cuando, digamos, el vendedor tiene el 50% de participación y yo a ese vendedor le pago sobre la comisión de mi agencia. O sea, sobre lo que recibe la agencia en comisiones, yo le pago el 50%. Y sobre primas, cuando sobre la prima de la póliza, sobre la prima neta, yo le pago la comisión a mi vendedor. O sea que si es un millón de pesos que tiene la prima y el vendedor tiene un 50%, o sea, le voy a pagar 500 mil pesos de, de comisión al vendedor. Listo, para que tengan eh, muy claros esos dos conceptos al momento que creen sus vendedores. Retención de fuente, retención de ICA y el IVA que le van a aplicar al, al vendedor. Comisión por ramo, también pueden entonces poner comisiones si sí, el vendedor tiene diferentes por, por cada ramo. Eh, también podemos crear los mensajeros, este va ya relacionado con el tema de, de diligencias. Pueden crear las aseguradoras, todas las aseguradoras que maneja la agencia con la información, las creamos desde aquí. Vamos a mirar los ramos cómo creamos un ramo entonces por favor aquí ponemos mucha atención el ramo se crea dando clic en más eh, crear ramo aquí seleccionamos el ramo principal digamos que es autos y acá le digo que es el subramo digamos que es autos pesados y le digo guardar y seguir editando entonces miren que acá me está diciendo la plataforma me dice no se puede guardar el ramo con el mismo nombre. Entonces, ah, listo, debo cambiar el nombre al ramo. Acá le digo guardar y seguir editando. Y miren que le cambié el nombre. Este ramo no existe. Entonces ya me lo dejo crear. Y aquí ya entonces el siguiente paso después de crear el ramo es agregar las aseguradoras. Entonces, mi primera aseguradora es AIG, pero voy a tener todo el... el, el la selección la lista de, de aseguradoras que tiene creada la agencia entonces aquí coloco el porcentaje de comisión porcentaje de IVA y le damos guardar y salir entonces así lo van haciendo con cada aseguradora no tienen que crear un ramo por cada una sino que ahí mismo van agregando cada aseguradora y definiendo la comisión entonces ahí ya tengo los, los ramos creados. Ya le digo guardar y salir. Entonces, así es como se crean ramos. Espero hayan, hayan puesto mucha atención en esta parte. Si el ramo yo lo tengo creado y necesito agregarle una aseguradora, entonces vengo al botón acción y le digo editar más aseguradora. Entonces le pongo la aseguradora que necesito crear en ese ramo. Le coloco el porcentaje de comisión, porcentaje de IVA, ya me queda entonces el ramo creado. Entonces miren que aquí en este caso me dijo que ya tengo la aseguradora asignada al ramo. Entonces listo, ya sé que ya la tengo asignada. Listo, entonces así es como crean los ramos y así es como editan las, las aseguradoras. Aquí tenemos los usuarios, es muy importante esta parte que les voy a mostrar porque aquí es donde ustedes pueden editar la información de sus usuarios. Entonces, pueden editar el nombre, el apellido del usuario, el nombre del usuario en el momento que yo lo quiera cambiar, lo puedo hacer desde acá y también pueden restablecer la contraseña. Entonces, si al usuario se le olvidó la contraseña o si de pronto hubo un cambio de personal y cambiamos el usuario, también debemos cambiar la contraseña. Entonces, aquí colocamos, digite su contraseña actual, que es la contraseña del usuario que en este momento está realizando el cambio, o sea, mi, mi contraseña, y digite la contraseña nueva del, del usuario que le voy a realizar el cambio. Entonces, digito la nueva contraseña y la repito. Y ya ahí se realizó el cambio de contraseña. Aquí tenemos los permisos. Ustedes desde acá pueden asignar o quitar permisos para los usuarios en cada módulo de esos seguros. Entonces está módulo de inicio, módulo de clientes, con cada función para que ustedes verifiquen si sí quieren, si sí quieren tener esas funciones para ese usuario o las quieren cambiar. Tenemos entonces eh, información de la agencia. Una parte muy importante, ustedes ya pueden realizar los cambios de la información de la agencia. Ustedes ya pueden cambiar el nombre, la razón social, pueden cambiar el, la dirección, el email, pueden cambiar la resolución de facturación. Si digamos yo actualicé mi resolución, la puedo cambiar acá. Listo, entonces todos los datos de la agencia ustedes ya los pueden, los pueden configurar. Y también pueden adjuntar el logo. En caso de que y que realicen un cambio. Una de las cosas que ustedes tienen que tener en cuenta aquí es que Sobseguros es una plataforma que, como bien lo han visto con, con Laura, ¿cierto? y desde todas nuestras capacitaciones, lo que venimos haciendo día a día para ustedes, eh, es una plataforma que ha venido creciendo, que se adapta a, a las necesidades del mercado, que está toda su información en Internet y que, evidentemente, como todos sus negocios y como todo en la vida, tiene un gran potencial de crecer y de mejorar, ¿verdad? Así que gracias por estar aquí. Yo antes de despedirme voy a pedirles que se queden porque además de esto no se ha terminado. Vamos a terminar muy rápidamente con 14 tips que hemos preparado para ustedes. cierto. Es decir, tenemos aquí entonces 14 tips fundamentales para que ustedes por favor se queden con nosotros y luego de esto obviamente van a poder tener mejores herramientas como bien es lo que queremos nosotros con este tipo de capacitaciones mejores herramientas para que ustedes funcionen de manera más autónoma con seguros para que día a día le saquen mucho más provecho, mucho más jugo como decimos aquí en Colombia a la plataforma que con mucho amor y con mucho esfuerzo estamos haciendo gracias a la, al aporte de, de personas como Laura, personas como yo, personas que como ustedes están día a día conectados con nosotros así que si me permiten un momento, vamos entonces a mirar una, una, unas diapositivas que hemos preparado para ustedes básicamente con 14 tips, ¿cierto? 14 tips que eh, van a hablar sobre temas como, como ¿cuáles, Laura? Sobre temas como Ajá, Como ahí. las categorías, ya vimos entonces ¿qué, es, qué son las categorías en pólizas, en clientes. Entonces ahí ustedes, eh, mirando entonces. Sí, regálenme un momento, estamos abriendo aquí. La presentación para todos ustedes. Hay otros temas como, como cuáles. La resolución de facturación, cómo se realiza el cambio de resolución de facturación en caso de que la, la actualicemos. Entonces ya eso fue lo que acabamos de mirar, que se hace desde información de agencia, desde la pestaña más, configuración de la agencia. Entonces ahí pueden ver entonces cómo se cambia la resolución lo que acaba con lo que terminamos, con lo que cerramos la capacitación. Están los estados de póliza, los estados de póliza predeterminados que son los estados de vengada, cancelada y no renovada. Era lo que yo les contaba en el caso de las pólizas que no se, no se visualizan al momento que se ingresa al módulo de pólizas, esas se deben filtrar desde, desde más filtran por esos estados y ya aparecen las pólizas que de pronto ustedes ven ocultas, que están ocultas, entonces ahí las pueden visualizar cuando filtran por esos estados. Bueno yo creo que entonces ya tenemos aquí preparada la presentación, regálame un momento Laura te voy a poner entonces para que todos nuestros eh, usuarios puedan ver, puedan ver de qué se trata esta presentación y evidentemente podamos resolver las inquietudes, creo que ahí tienen entonces ustedes en pantalla nuestra presentación y yo voy a ir ayudándole entonces un poco aquí a esta señorita para que les muestre a ustedes los 14 tips, 13, 14 tips que tenemos preparados para ustedes, así que tomen nota, esto sí, es muy importante, entonces, primero vamos a arrancar con... ¿Qué es, qué es una categoría y cómo funciona? una categoría es lo que ustedes encuentran en clientes que es como una etiqueta, esta que encontramos acá que dice prospecto de qué se trata la, o qué función eh, cumple la categoría la función que cumple es que ustedes puedan crear el cliente y puedan como realizar un, un, separar como el tipo de clientes hay clientes que son familia, hay clientes que son amigos a los cuales yo les puedo hacer descuentos especiales o hay clientes que son nuevos, que son prospectos, que yo necesito identificarlos. Entonces ustedes pueden crear la categoría desde acá. Pueden hacer desde acá. Y esa categoría ya queda creada. O sea, ustedes no van a tener que crearla dos veces, sino que ya queda ahí almacenada. Y cuando yo creo el cliente, lo que hago es que voy a los listados y si ya la he creado, la selecciono. Entonces, por ejemplo, aquí le voy a poner hogar. O en el caso de, de este cliente que tiene prospecto. Ya sé que cuando yo filtro acá por prospecto, no van a salir esas clientes. Acá, tengo. acá le pongo. Respecto, la selecciono, le doy a buscar. Y me van a salir dos clientes que tienen esa categoría y fácilmente los puedo identificar. Perfecto, pasamos entonces al segundo tip. Uh -huh. Esto va a ser entonces rápido. Quiere decir, resolución de facturación. La resolución de facturación entonces la vamos a configurar desde configuración de agencia. Primero ingresamos a la pestaña más, configuración de agencia, información de la agencia. Miren que acá tenemos el campo resolución, desde acá ustedes pueden eh, actualizar la resolución si, si de pronto hicieron un cambio. O la pueden ingresar al momento que se crea la, la, la licencia que se les da por primera vez el usuario y la contraseña, ustedes pueden configurar esta resolución que es la que va a salir en las, en las facturas. Perfecto, vamos entonces con el tercer tip. En la parte de la, de la resolución de facturación deben tener en cuenta que el, el perfil que tiene esta, este, esta opción disponible es el perfil gerente. Estados de pólizas predeterminados. Se venga cancelada y no renovada. Y no renovada. Entonces es en este caso de las pólizas. Cuando yo ingreso, como les decía, tenemos los estados... Ya, Claro. Pero tenemos los estados eh, iniciales, son los vigentes, o sea, las pólizas que están en ese estado vigente. Para yo encontrar las otras pólizas que tienen esos estados de, cotiza, de, perdón, de vengada y cancelada, entonces lo que hago es que busco por todos los estados, entonces le digo marcar todas, buscar y ya me van a aparecer las pólizas de vengadas y las pólizas eh, no renovadas y canceladas para poder visualizarlas. Cuarto tip, ¿cómo actualizar datos de usuario? Los datos del usuario se actualizan desde más, configuración de agencia, usuarios. Entonces, como les decía, yo acá puedo ingresar, editar y cambiar los datos del usuario. El nombre, el apellido, el nombre del usuario, cómo está creado el usuario de ingreso. Puedo restablecer la contraseña en caso de que al usuario se le haya olvidado o queramos, queramos cambiarla. Esta, esa función la puede realizar el gerente, el usuario que tiene perfil gerente. Perfecto. Siguiente tip, ¿cómo se restablece la contraseña? La contraseña se restablece desde restablecer contraseña, digitamos la contraseña del usuario que está en ese momento realizando el cambio, o sea, mi contraseña, y desde aquí pongo entonces ya la contraseña para el usuario que, que le voy a hacer el cambio. Entonces coloco la contraseña nueva y acá entonces la, la verifico Perfecto, ahí tenemos ese tip entonces Muy importante, ¿cómo liquidar comisión del vendedor? Para realizar entonces la liquidación de los vendedores ingresamos a liquidar comisiones y acá me aparece la pestaña de liquidar vendedores Como yo establecí un porcentaje de comisión para ese vendedor entonces acá me va a aparecer acá lo tengo disponible Este vendedor tiene un 70% de comisión y me dice que la comisión va sobre la agencia. Entonces acá me dice cuánto recibió la agencia, 92.100. Y sobre esos 92.000 se va a, a sacar el 70% que se le va a pagar al vendedor. Entonces aquí me dice cuánto va a ser la comisión del vendedor y las retenciones que se le debe realizar. Y acá ya me dice cuánto va a ser el total que yo le voy a pagar a ese vendedor ya con, con retenciones realizadas. ¿Cómo hago el pago de esa comisión? Ingreso al, al botón acción, pagar comisión al vendedor. Acá me dice cuánto le estoy pagando, a qué vendedor le estoy pagando y le digo guardar. Aquí me genera un comprobante de egreso con toda la información de, de la comisión. Entonces acá me dice qué póliza es esa comisión, cuál cliente es, el ramo, la aseguradora, la comisión que le realicé y las retenciones. Perfecto. Siguiente tip, ¿qué es una póliza agrupadora de diferencias con colectivos? La póliza agrupadora es una póliza a la que yo le puedo ingresar eh, pólizas hijas las pólizas hijas funcionan como una póliza individual entonces les voy a mostrar un, un modelo tenemos entonces una póliza agrupadora la de aquí entonces esta es la principal esta es la póliza principal Entonces acá me muestra toda la información principal, número de póliza, aseguradora, ramo, nombre de tomador, y en las pólizas hijas es donde yo puedo ingresar, eh, digamos que es una póliza eh, de autos, pero resulta que cada, cada asegurado va a hacer el pago en diferente fecha, o van a realizar los pagos eh, de diferente forma de pago, o sea, unos me van a pagar trimestral, otros me van a pagar eh, de contado, entonces lo que hacemos es ingresar esas pólizas, o sea, sus asegurados, como una póliza individual. Entonces le digo crear póliza hija, y acá me aparece el mismo formulario que teníamos en la póliza individual. ¿Qué diferencias tiene con la póliza colectiva? Yo a la póliza colectiva le puedo agregar eh, asegurados o riesgos, pero es un solo pago por toda la póliza. En este caso, cada póliza o cada riesgo hace el pago de forma independiente. En este caso también los asegurados van a tener fechas de, de, de vencimiento diferentes, yo aquí también puedo generarles anexos a estas pólizas, o sea, cada riesgo o a cada asegurado de la póliza, y también le puedo entonces eh, cargar los archivos y generarles remisión. Es lo mismo que una póliza individual. Esa es la diferencia entre la póliza colectiva y la póliza agrupadora. Perfecto. Tenemos entonces... Comisión sobre prima y agencia. Listo, la comisión sobre prima sobre agencia era lo que veíamos en vendedores, que es cuando yo al momento de crear mi vendedor le voy a configurar la comisión desde donde la voy a calcular. Entonces resulta que yo hice el acuerdo con el vendedor y le dije su comisión se la voy a pagar sobre la comisión de la agencia, o sea lo que va a recibir eh, eh, mi agencia. Entonces, si la agencia recibe eh, una comisión de 200 mil y el vendedor tiene configurado el 50% de comisión, y yo le digo que sobre la agencia, él va a recibir 100 mil sobre esos 200 mil. Y si es sobre prima, digamos que la prima va a tener un millón de pesos, y yo le digo al vendedor que yo le voy a pagar sobre la prima de la, de la, de la póliza, entonces va a recibir 500 mil de ese millón de pesos que tiene configurada la prima. Esa es básicamente la, la diferencia. ¿Diferencia entre ver y editar una póliza? La diferencia entre ver y editar una póliza o un cliente es que les voy a mostrar. Entonces, cuando ingresan a la póliza y le dicen ver, van a tener todos los botones inhabilitados. Entonces, voy a tener el botón de guardar, va a estar inhabilitado. El botón de cargar archivos pues no voy a poder realizar ningún cambio porque tengo los botones habilitados, O sea, dar una visualización de la póliza en todos los datos. Ya desde el botón editar yo puedo realizar los cambios. Entonces yo le puedo poner, cambiarle el número de póliza, cambiarle por otro numerito que mal, entonces lo quito. Es básicamente eso, es esa diferencia entre ver y editar. Listo, para que lo tengan en cuenta al momento de ingresar a las pólizas, o a los clientes. ¿Cómo crear un ramo? Lo veíamos anteriormente, ¿no? Sí, vimos cómo crear un ramo. Ok. Creación de pagos automática. Bueno, la creación de pagos automáticos es cuando yo, al momento de salir de la póliza de la plataforma, me pregunta si ya creé el pago. Entonces, si no lo he creado, ella se encarga de realizar eh, la creación de ese pago. En este momento eh, la opción de los pagos automáticos se habilita, o sea que eh, si ustedes quieren de pronto tener esa opción disponible, nos comentan a nosotros para nosotros habilitar la opción para que a ustedes les, les cree las, los pagos automáticos en la póliza. Es cuando yo al momento de guardar y salir o guardar y, y, y editar, me sale una alerta donde la plataforma me dice usted no ha creado el pago a la póliza. Entonces si usted le dice eh, continuar, continuar, usted puede crear el pago. Si no, entonces la plataforma, cuando usted se sale de la póliza, automáticamente crea el pago con la fecha de inicio de la póliza. Para que esa póliza no vaya a quedar sin pagos, porque pues, trae muchas, muchas consecuencias, que es que de pronto no se recuerde el pago en cartera y se les pase por alto y se va a cancelar la póliza. Entonces, para que nos cuenten, si, ¿cómo les parece la actualización? ¿Es una actualización nueva? ¿Nuevo formulario de pólizas? No lo vamos a mostrar, pero vamos a hablar un poco de él. ¿eh? Básicamente, creo que tuvieron ustedes la oportunidad de verlos, algunos de ustedes eh, en primicia, ¿cierto? Nosotros enviamos un correo electrónico esta, esta semana contándoles que vamos a hacer unos nuevos cambios, es decir, esta, esta nueva o, o esta esta forma tradicional de, de visualizar la información de mis pólizas va a cambiar un poco. Se van a agrupar unos campos eh, específicos para que se vean de manera más rápida y más ordenada. Por lo tanto, eh, básicamente va a funcionar de una manera muy, muy similar. Sin embargo, la visualización, es decir, lo que ustedes están viendo acá, va a cambiar un poco de una manera un poco más ordenada y más ágil hacia la lectura y hacia la comprensión rápida de los, rápida datos, que están de de los datos. Por supuesto que sí. Bitácora de gestión, y con esto terminamos. Bitácora de gestión era lo que les comentaba de las observaciones en las pólizas, es llevar toda la trazabilidad de, las, de todo lo que realizo yo en, en gestión de pólizas, que es de pronto la renovación, que la póliza han estado de cotización, cuánto tiempo se quedó esa póliza sin cerrar. Entonces yo desde acción puedo crear las observaciones a la póliza, entonces... Como les explico ahorita, ustedes pueden poner, por ejemplo, eh, le digo añadir y ya me queda entonces la observación realizada. Cuando yo ingreso a la póliza, yo puedo ver esas observaciones que acaba de crear. ¿cierto? Entonces puedo ingresar aquí y aquí me va a aparecer la observación que acaba de realizar. El usuario gerente cuando ingresas a esa póliza va a poder ver toda la gestión que se realizó con, con esta póliza. Lo mismo en clientes, ustedes también van a poder eh, crear los clientes y realizarles toda la gestión. Con creación de tareas, también entonces acá me dice añadir tarea. Cuando yo añado la tarea queda automáticamente en este módulo de tareas donde me va a mostrar cuántos días lleva la tarea en ejecución. A partir de la fecha en que yo le asigné la tarea a este usuario, acá me dice días transcurridos, un día. Un día después de que yo le me asigné la tarea, ¿cierto? Y entonces acá yo lo que puedo hacer es ingresar a la tarea y añadirle observaciones. Entonces acá me dice llamar el cliente. Yo le digo acá, hoy, llame el cliente, ¿cierto? Le digo añadir. Entonces acá me dice cuándo se añadió la observación y cuántos días lleva la tarea en ejecución, a qué usuario se la asigné, cuándo es la fecha de finalización para que la persona que le asignó esta tarea a este usuario esté pendiente de la fecha de finalización y qué gestión está realizando con esa, con esa tarea. Si tienen alguna duda, algún comentario, cómo les ha parecido todo, todos los tips que hemos, que hemos mostrado hasta el momento, Perfecto, ahí, nos, exacto. Ahí, como les está diciendo Laura, por favor, coméntenos cómo les ha parecido hasta el momento eh, las capacitaciones. Esta es nuestra segunda versión. Estamos estableciendo una nueva forma de interactuar con ustedes. Esto se llama Academias of Seguros. Laura, Marcela Acevedo y Andrés Toro, los vamos a seguir acompañando y seguramente nos vamos a encontrar con otras personas, otros expertos en algunas otras temáticas distintas, pero que tienen que ver mucho con sus eh, agencias de seguros, es verdad. Así que esto es Academias of Seguros. Por favor, recuerden que estamos eh, aprovechando el mes de la amor y la amistad eh, para que ustedes se puedan ganar un obsequio. Tanto los que son clientes como los que no son clientes pueden participar. Tienen que cumplir dos condiciones particularmente. Una, en este momento tienen que darle like eh, a este video en vivo, ¿cierto? Y dejarnos por el interno sus datos. ¿Cuáles son los datos? Los datos que deben dejar es el correo electrónico, correo electrónico laboral, ¿Laboral? el nombre de la persona, Ajá. y el teléfono y el de teléfono, contacto, por el supuesto, teléfono contacto, con su respectivo eh, código de país o código de área. Pues pueden estar en México, pueden estar en Panamá, pueden estar en Chile, en Perú, en Colombia. Así que, por favor, háganlo, porque... Gracias a lo que estamos haciendo, de que ustedes están conectados con nosotros, pues se van a ganar un detalle aprovechando este mes de amor y amistad. Además, porque son todos ustedes la razón de lo que estamos haciendo en SoftSeguros. Los queremos mucho y nos encanta que hayan estado en nuestra segunda versión de Academia SoftSeguros. Somos Laura Marcela y Andrés, con todo el gusto, de sus servidores. Y hasta una próxima oportunidad. Eh, también les quería comentar que es bueno que ustedes nos digan cómo les parecen las capacitaciones, qué temas quieren ver, o sea, que en qué módulos quieren que hagamos como más énfasis, para nosotros en cada capacitación y les mostrando diferentes formas de aprovechar la herramienta. Perfecto. Recuerden, hablen de nosotros, prueben la herramienta, contáctenos por, el, por los teléfonos y por las líneas de contacto, ¿cierto? Que tenemos básicamente... Unas líneas que se pueden ver desde nuestro sitio web www.sofseguros.com y sobre todo, compartan con nosotros en redes sociales que allí estamos eh, constantemente haciendo cosas... Eh, haciendo cambios, pues, eh, así, temas importantes que... Justo. Tenemos bueno. unos artículos muy interesantes que vienen próximamente para que ustedes todos los compartan y, y oh, por supuesto, generemos una comunidad muy interesante en torno a la temática de la intermediación de seguros. Y todo lo que tiene que ver con el software de seguros para la agencia. Chao, chao, chao. Hasta la próxima. Gracias.